presenta La reforma fiscal 2014 generó el más daños de beneficios en para la frontera. La formalidad más de las empresas y... es una tarea la pendiente. La economía americana calura. avanza La, la proveeduría calura. maquiladora sigue siendo el la gran pendiente. La concentración de mexicano. poder de mercado La, en México la transparencia realidad. gubernamental México continúa siendo talón de para Las leyes anti lavado.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 Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, ¿estamos bien con el audio? Les saludo con mucho gusto, esto es eh, Solo Negocios Radio, le decía, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet. En Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 de AM, y bueno, pues también transmitimos este, en los fanpages de Facebook, tanto de la estación de radio como de eh, Solo Negocios y el día de hoy vamos a dedicarlo para platicar un poco del tema inflación y política monetaria. Vamos, de alguna manera es el tema este, en puerta y fundamental a considerar, pero más allá de eso, pues también clarificar algunos asuntos que en mi punto de vista son importantes de contemplar a partir de eh, ciertos criterios de interpretación que se llega a hacer de repente sobre lo que significa inflación, sobre lo que significa la política monetaria y lo que puede hacer. Y esto en razón de algunas entrevistas que he visto que le han hecho a Mario Correa, quien actualmente es el presidente de Estudios Económicos de IMEF, y una plática que tuvo la semana pasada del reporte trimestral de actividad económica eh, que hace IMEF, eh, donde estuvieron el, el exgobernador Manuel Sánchez, eh, Federico Rubli, quien es vicepresidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF, eh, y estuvieron otros dos este, invitados, pero bueno, Mario Correa obviamente. Eh, el punto en concreto es en función a contemplar la inflación que mide por las críticas alrededor de que está mal medida y en su caso qué alcance tiene la política monetaria como instrumento central eh, dentro del marco jurídico mexicano para tratar de disminuir o acotar la inflación. La Constitución señala que la obligación del Banco de México como órgano autónomo del Estado, y esto a partir del 96 para acá, hacia atrás, no era así, este, tiene el objetivo de contener la capacidad adquisitiva de los mexicanos, o sea, de mantenerla estable. Y la capacidad adquisitiva de los mexicanos se construye a partir de los ingresos y sus egresos de forma estable, ¿no? O sea, que tengas una capacidad de comprar lo que necesitas para satisfactor de las necesidades como, va, como principio básico económico. Si los precios suben mucho, esa capacidad de se acota, si los precios bajan mucho, se abre, pero si bajan demasiado, pues también bajan los ingresos y entonces se afecta, ¿no? Entonces, la política monetaria, en, en, en una perspectiva teórica económica, va tras de con ciertos planteamientos técnicos en ciertos flancos específicos de la construcción del dinero y de la construcción de los ingresos y la construcción de los gastos y de la movilidad de esos valores llamados precios, pues entonces se construye eh, esa herramienta con lo cual promover estabilidad en, en la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Y entonces, he ahí pues, la política monetaria y la tarea central del Banco de México. Vamos, la tarea central del Banco de México no es atacar la inflación, sino en función de que la inflación daña la capacidad adquisitiva, que ese es el objetivo del Banco de México, entonces puede atacar la inflación. Si de repente se descubriera que la inflación no afecta a la capacidad adquisitiva, de dejarían de tra trabajar sobre la inflación. Esa es la capacidad adquisitiva, su principal limitante es la inflación. Esa es la mecánica que tanto en la teoría como en la realidad vivimos, y, y, y se, se busca mmm, disminuir. Ahora, la inflación es un aumento recurrente de precios, y por recurrente y en, en, en un periodo determinado, y lo normal es medirlo en un año, pero podríamos medirlo en vueltas del cometa Halley o lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguna regla más allá de la tradición de hacerlo anual, y que luego de ahí se norma jurídicamente para que se haga anual, pero el origen no, no hay ningún aspecto específico por el cual forzosamente se tenga que hacer anual. Eh, es lo mejor, sí, la mejor recomendación, ¿por qué? Bueno, porque somos cíclicos en nuestra vida, ¿no? En, en, en un año natural, este, pues entre enero y... Y marzo no tenemos más gastos que los del arranque de año, que van acompañados de ciertos impuestos locales, como el predial y las placas. En marzo o abril tenemos algunos gastos de, de, de descanso que son extraordinarios, como pueden ser la Semana Santa. Y de ahí para el Real, hasta noviembre y diciembre no tenemos una movilidad extraordinaria, cíclicamente hablando de gastos en agosto puede haber vuelta de los niños a la escuela y pues quien tiene hijos tiene un cierto eh, gasto mayoritario pero la idea es que en el año pues en a reserva de ciertas fechas tiende a haber una estabilidad en la subsanación de necesidades Subsanas necesidades de alimento de techo de uh, no sé de ropa de movilidad eh, de entretenimiento de cultura y luego las extraordinarias de vacaciones o de ciertos festejos específicos o de ciertas circunstancias como la de la vuelta de los niños a la escuela, entre otras. Y obviamente llega diciembre y pues somos parranderos los mexicanos y pues hacemos parranda en, en diciembre y gastamos mucho más. E ese sería un ciclo muy básico que pudiera describirlo, ¿no? Y en función de ese ciclo, y, y por lo tanto que ocurre cada año, y se repite, y se repite, o tiende a repetirse más o menos igual, aunque de repente se dan vicisitudes. Por ejemplo, antes del 2008, creo, o 2011, creo que fue el primer buen fin, pues no había ningún particular para gastar de más en noviembre. Lo, lo, lo hacíamos en diciembre, porque llega el aguinaldo y los descuentos o disfrazados o reales, o lo que fuera, ocurren en diciembre con el buen fin se abre ese spam de tiempo de, de descuentos y de ofertas y demás cosas que están expuestos por los comerciantes y que en su caso inducen a incluso algunas empresas a pagar con antelación tanto los bonos de fondo de ahorro como puede, que, que no es obligatorio, pero pues existen en algunas empresas y ya cuando existe pues ya es obligatorio para esa empresa, o de lo que es este, el aguinaldo, ¿no? Y entonces en función a ello... Eh, provocas un aumento de días de consumo más alto que el resto ordinario de consumo, ¿no? Eh, obviamente el 14 de febrero, el 10 de mayo, provoca altos consumos en ciertos subsectores económicos y los cumpleaños que ocurrirán en ciertas fechas, hay quien suele tomar vacaciones veraniegas, o sea, hay situaciones que van ocurriendo incluso también regionalmente dándose ciertos espacios que dan pauta para una cosa de este tipo. Este, el punto en concreto es que, pues, básicamente entramos a un análisis sobre un año del efecto concreto. Ahora bien, eh, para esos efectos, la inflación, eh, entendida por la medición de movilidad de precios recurrente en un plazo de tiempo determinado llamado año, por ejemplo, pues, la inflación tiene esta circunstancia, este, pues, de expectativa de estabilidad, ¿no? O sea, lo, lo, lo que busca la autoridad para lograr ese objetivo de estabilidad en el poder adquisitivo es que la inflación no se mueva mucho, que tenga una movilidad estable más que nada. No se puede asumir que no haya movilidad de precios. Sí hay por algunos precios que uno contrasta en el tiempo y pues, son muy similares a los de hace 10 años y entonces, pues, en realidad es que al contrario se han deflacionado, ¿no? Cuando se hace una comparativa multianual. Pero hay otros precios que se mueven conforme diversas circunstancias ocurren en los mercados. Y en los mercados no son esas cosas de los dueños del planeta o de los reptilianos, son donde interactuamos todos los seres humanos para subsanar todas nuestras necesidades de consumo. Y entonces en esos mercados, pues puede haber cosas que no tengan que ver con el mercado, como un huracán o como un asalto una extorsión a un grupo de comerciantes o de agricultores o de productores y acotan escasean la producción y en cuanto pasa eso pues básicamente lo que termina ocurriendo es que hay un alza en el precio de esos productos específicos cuando hay un alza en precio específicamente en algunos productos no se puede concebir inflación porque la inflación es una perdón, es una movilidad de los precios de los precios pensemos en un conjunto en la teoría de conjuntos universal todos los consumos que hay todos los productos bienes y servicios que se consumen en el país cómo se movieron sus precios. Y también se toma en cuenta la, la, la predominancia de consumo de unos respecto a otros. Ya hemos comentado esto, por ejemplo, la mayoría de los mexicanos comemos tortillas de maíz y frijoles. No todos, pero la gran mayoría. En cambio, quizá pagar una tarifa de celular 5G, solo muy pocos mexicanos lo hagan porque es cara, porque requiere un aparato caro y porque es nueva que además ni siquiera está así como supraofertada por las eh, comerciantes que lo promueven, el carrier y entonces pues son pocos los mexicanos que tienen acceso a esa tecnología si esa tecnología subiera muchísimo de precio, su incidencia en la inflación sería bien poquita porque son muy pocos los que tienen predominancia en el consumo de ese producto en cambio si la tortilla de maíz o el frijol sube mucho pues nos mata la, y genera una inflación generalizada en matemáticas, en el dato aglomerado por otro lado, eh, ciertamente las críticas que van a la hora de las metodologías actuales de, de, de construcción del índice nacional de precios al consumidor, señalan que, bueno, pues cómo saber ciertos productos en ciertas regiones y demás. Bueno, el encadenamiento de productos se publica por el Banco de México cada mes en el Día Oficial de la Federación. Es una tabla gigante, compleja de entender y analizar porque con, capta los precios de todos los bienes que en un censo, toma, perdón, en, en, en una muestra, toma el, el, el, el Inegi para calcular. Con las tendencias estadísticas, las mejores prácticas eh, estadísticas tomadas en cuenta para poder llegar a ese dato. Incluso tiene un ISO y tiene un reconocimiento internacional para la equiparación de las mediciones inflacionarias en el mundo. Así que en esa lógica, pues más o menos va funcionando bien. Eh, pero... Hay críticas, ¿no? ahí dicen, ah, no, pero no tomaste en cuenta la renta de mi casa, que a mí me la subieron mucho. Ah, no tomaste en cuenta el coche que me vendieron, que antes costaba 100 mil y ahora costó 120 mil, ¿no? Y entonces nos vamos a particularidades que vive uno y entonces ahí es donde entra mucho la crítica, ¿no? Es decir, si yo mido mi inflación fue de 30%, si yo mido mi inflación fue de 70%, en fin pero no todas las inflaciones se mueven igual y entonces precisamente lo que mide el índice nacional nacional de precios al consumidor es la tendencia de los 130, del consumo de los 130 millones de mexicanos es su movilidad de precios. Dicho eso, voy a corte, regreso y continuamos con el tema. No se vaya, sigan solo negocios.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 Ciudadana. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM.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 nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio, y entonces, bueno, hablábamos, eh, tratando de, de, de brindar una idea de la explicación de por qué la inflación se mide en México como se mide, en Estados Unidos se mide relativamente similar, podrá tener algunos aspectos modificados de la metodología, Unión Europea, Japón, China, eh, Brasil, Argentina, Chile, etcétera. De nuevo está la crítica, ¿no? No es que la inflación este, no está bien medida, dicen. Y plantean que lo correcto es que se mida en función de la cantidad de pesos y monedas o, o billetes en circulación que hay en la calle, o sea, de la base monetaria. El dinero, así si usted toma un billete de 100 pesos, una moneda de 10 pesos, un billete de mil pesos. El gobierno sabe cuánto dinero tiene eh, emitido, ¿no? Este va, va por medio de la casa de, moneda, de casa de Moneda, iba a decir la Casa de Papel, no, esa es otra. La Casa de Moneda este, es, es la encargada por órdenes del Banco de México, pero curiosamente administrativamente a cargo de la Secretaría de Hacienda. Ahí es una mezcolanza rara. Pero más allá, administrativamente ellos son los encargados de emitir las monedas y los billetes, y el Banco de México supervisa cuánto está en la calle y cuánto está incluso en destrucción. Usted sabe bien, cuando hay ciertos billetes que están medio dañados o anticuados, el banco los recibe y los destruye. Bueno, esa cantidad de, de moneda de, de base monetaria que existe en, en, la, en la economía, para algunos es la inflación, es el factor que provoca realmente, o que debería de medirse realmente para los efectos en la inflación. Sin embargo, tiene problemas esa perspectiva, porque, bueno, pues sucede que el asunto de contemplarla de esa forma genera limitantes sobre lo que es el factor real de movilidad de precios. Al caso concreto, Manuel Sánchez González, ex, su gobernador del Banco de México, hizo un artículo en el mes de febrero, el día 16, en el financiero, donde a mi parecer explica muy claramente esta posición, y voy a parafrasearlo, ¿no? Él dice, bueno, pues hay, hay observado en, en la época reciente un, un incremento importante en el año 2020-2021 de la cantidad de billetes y monedas en poder del público. Este dinero no tiene que estar en nuestras manos, puede estar en una cuenta de banco corriente, o sea, de estas que se acceden de inmediato al meter la tarjeta de débito al el cajero el cajero este, automático, ¿no? o pasar la tarjeta de débito en un comercio o por una aplicación. La diferencia es, por ejemplo, cuando tiene el dinero como en su Afore, que hasta los 65 puede tener, no tiene acceso a ese dinero o si mete un plazo fijo en un banco a un año, pues en ese año no puede tocar ese dinero, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, que, la, que haya liquidez, que sea el dinero líquido accesible que pueda usarse en el instante. Bueno, esa métrica que además técnicamente le llamamos M1 en México, base monetaria, creció 3.6% en 2019, pero en 2020 creció 23%, y en el 2021 creció 16.8%. Estos eh, planteamientos de aumento llevaron a la concepción de considerar que la inflación era esa. O sea, que en el 2019 efectivamente fue de 3.6%, pero que en el 2020 fue de 23% y en el 2021 de 16.8%. Bueno, en una perspectiva técnica, a mi punto de vista está mal interpretado esto, porque la base monetaria solo contempla el dinero en circulación que no necesariamente se ejecuta. O sea, usted puede tenerlo bajo su colchón y ese dinero sí está en circulación para efectos técnicos porque está liberado por el banco, pero no está en circulación porque está guardado bajo su colchón y no lo va a usar. Y entonces, en esa lógica, esa proporción de dinero no necesariamente tiene una movilidad que induzca una movilidad de precios. Y digo, no es como que tengamos tanto dinero bajo el colchón, ¿verdad? Pero mucha gente en México todavía no está altamente bancarizada y tiende a manejar más el dinero en efectivo que propiamente en eh, mecanismos financieros y sobre todo los de largo plazo. Bueno, por esta óptica se genera que eh, una política monetaria ultralaxa eh, de tener esa base monetaria tan ab abierta es la que provoca la inflación. Bueno, la implicación de ese señalamiento de confirmarse esa relación es que Banco de México debería buscar restringir la oferta monetaria, o sea, que disminuya la cantidad de billetes y monedas y entonces bajaría la inflación. Bueno, dice Manuel, para horizontes largos y comparaciones internacionales, la evidencia revela que hay una relación positiva entre la inflación y el crecimiento monetario que confirma que la inflación es un fenómeno monetario, que sí, efectivamente, cuando hay más dinero en la calle, hay más inflación. Pero ojo, tiene estas restricciones. Comparaciones internacionales y horizontes, horizontes largos. La asociación entre dinero y precios no es estable y puede fluctuar notablemente en el corto plazo, lo cual hace que el incremento monetario no sea un predictor de la inflación preciso. Y esto tiene lógica, en el corto plazo cae un huracán, hay una extorsión en ciertas parcelas en Veracruz y se restringe el, la cosecha de limón, se escasea y sube su precio, o sea, son cosas que no tienen que ver con el mercado, al menos en principio, ¿no? Digo, la delincuencia sí tiene que ver con el mercado, pero es un mercado eh, irregular, antisocial, ¿no? Pero bueno, los bancos centrales conciben esta limitación cuando buscan conducir en su estrategia una función de objetivos monetarios. Por ejemplo, en los 70s e inicios de los 80 la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba crecimientos para algunos agregados monetarios, que la mayor parte del tiempo ni siquiera cumplió, pero los anunciaba en función de considerar como principio teórico que eso era el causante de la inflación. Entonces, ya o sea, no vamos a imprimir más de tantas billetes y monedas, no vamos a tener en la calle tantas billetes y monedas. ¿no? La rigidez en esa perspectiva monetaria y escasa confiabilidad para liderar el combate a la inflación, estabilizar la capacidad adquisitiva de las personas, en ese caso de Estados Unidos, para 1982 llevó a la fe a de decir, oye, no sirve. Vamos a cambiarlo y vamos a fijar una tasa de interés de referencia. Desde el 90, el, el Banco de Nueva Zelanda, por ejemplo, eh, y, y más eh, bancos en el planeta han ido ya no solo usando la tasa de referencia, sino usar un régimen no monetario, sino de objetivos de inflación. Objetivos trazados de qué rangos inflacionarios son permisibles y no altera el contexto o qué rangos inflacionarios sobrepasados, sobre todo si es hacia arriba, generan un conflicto. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que hacia abajo también puede generar un conflicto, y Japón lo ha vivido en los últimos 30 años con un estadio de deflación que no le permite ni siquiera un crecimiento económico. Sí, su población es altamente productiva, tiene una mejor calidad de vida, y bla, bla, bla, pero con una inducción bastante clara, a que no tenga un futuro loable y, y, y óptimo. Y además traen la consecuencia natural de todos los países ricos y, y medianos eh, del bono demográfico. O sea, su gente, su población se está envejeciendo y el futuro no la en función de que no hay crecimiento y hay pocos jóvenes, pues cómo vas a hacerle mañana, ¿no? Bueno, estas perspectivas noventeras de los objetivos inflacionarios plantean la base que sea en función a un anuncio expresado por el Banco Central. Queremos que la inflación, dijo México, sea 3%, un rango máximo de 4% y mínimo de 2%. Esa es eh, la determinación, el anuncio formal. Y se fincan las acciones del banco tras de un compromiso de llegar a esas metas en un cierto plazo de tiempo. La inflación que se reportó el banco eh, por, por Inegi el 9 de mayo pasado que resultó en 7.68% anualizado, no se va a resolver con subir la tasa mañana de golpe, requiere de tiempo para adaptarse. Pero además ese tiempo es curioso y, y, y tiene matemáticamente sus muestras y, y ni tengo quizá la capacidad para exponerlas plenamente, pero sí el entender generalizado de señalar que en el corto plazo la reacción ocurre entre en tres semanas y hasta Seis, ocho semanas, ves los primeros impactos sobre el indicador inflacionario. Así que el alza de 50 puntos base de la, la, la última ocasión que ocurrió hace menos, de, hace un mes más o menos, cuando fue la Junta del Banco de México, no tiene reflejos necesariamente en este momento. Tendrá quizá en, en la inflación que se reporta en junio para mayo, pero no en la, en, en, en la de abril, porque es demasiado inmediato. la Peor en un país tan bajamente bancarizado como México comparado con uno altamente bancarizado como Estados Unidos, donde también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más lento el, el alcance para el efecto correspondiente. Ahora, en el caso de eh, la, la, la perspectiva de la, para arriba, pues, que, que la inflación sea alta, hacia mediano plazo sí hay impactos, pero en dos sentidos o en dos flancos, pensemos, ¿no? un flanco los consumidores con nuestros oferentes, ahí hay un flanco obvio que es el que más nos interesa a cualquier individuo de que nuestros productos que, que consumimos, los servicios que consumimos no suban demasiado pero hay otro, mucho más importante por la dimensión de actividad económica que infiere o que termina derivando en la este, esfera económica de todos que es el mercado financiero y claro Aquí podría sonar, ah, claro, quieres beneficiar a los bancos y a las grandes empresas con la reforma energética y todos los grandes, pero los chicos que se mueran. No, hay un error de, de, de comprensión de cadenas productivas para analizar por qué conviene que los grandes aglomeradores de recursos, como pueden ser empresas o bancos, tengan un estadio de estabilidad que permita llegar a permear esa estabilidad a todos los agentes económicos eh, con los que interactúan y de menor tamaño financiero. Bueno, pero eso lo, lo, lo, lo apuntalo hacia el final. Dice Manuel, tras haber publicado metas de crecimiento de la base monetaria, por ejemplo, efectivo en circulación más depósitos bancarios por parte de un banco central, pues no tenía gran éxito el control inflacionario. Y no fue hasta que Banco de México adoptó formalmente, uno, tasa de referencia, y dos, objetivos de inflación de manera específica con una meta de 3% más menos uno, no terminó de resolver la problemática inflacionaria. Y fue precisamente en 2003, cuando en Banco de México empezamos a ver resultados fehacientes en una estabilidad de poder adquisitivo, más allá de que si era 3% o, o, o mi inflación individual o lo que sea los precios tendieron a estabilizarse a partir de entonces hasta, desgraciadamente, el 2021. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios.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 Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir Yo soy el INE Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo soy el INE Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras Yo soy mi INE Porque mi INE nos une Los indios de Juárez ahora tienen casa en la radio ¡Ven! Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, te invita para que sigas la información y todos los juegos de la tribu en la temporada 2022. A través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, la radio oficial de los indios de Juárez. Este 12 de mayo inicia la temporada y los indios de Juárez reciben a los mineros de Parral. Sigue todas las acciones a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez.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 Nuestras noticias, 1300 AM. radio hablada, número uno en la frontera. Atención tú que nos escuchas, recuerda que esta empresa está buscando integrar a vendedores, emprendedores y visionarios con auto y que les guste ganar dinero. Al terminar la pandemia, habrá una aceleración económica importante y tú debes estar preparado y en el lugar indicado para ver un futuro cierto. Es momento de tomar el camino del éxito. Organización Radiorama te estará esperando solo hoy. Preséntate lo más pronto que puedas, trae tu solicitud elaborada y pide tu audiencia en dirección de ventas. Estamos en la calle Vicente Guerrero, número 2329. De la colonia Partido Romero, casi esquina con el Parque Borunda. Envíanos tu solicitud vía WhatsApp al 656-372-8334. Otra vez, 656-372-8334. En Radio Rama, si quieres vender, si quieres ganar dinero, te esperamos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Otra vez solo negocio radio, y bueno, pues decíamos entonces Banco de México, con base a este argumento de Manuel Sánchez, y de análisis histórico, pues cambia su perspectiva en 2003, y entonces empieza a mejorar los, los niveles de inflación, empieza a estabilizarse. Entonces, el banco, pues sí, siguió atendiendo, sigue midiendo la, la, los billetes y monedas, sigue, o sea, no, no se mueven a lo loco. Incluso si usted entra a la página del Banco de México, y entra a la parte de reservas internacionales, el primer rubro, es el de base monetaria, precisamente. Y luego ahí tiene, junto a la palomita, un gráfico. Y ahí usted puede ver el gráfico multianual. Estaba desde el 95, lo acabo de poner de 2010 a la fecha. Todo mes de diciembre, o conforme va llegando noviembre hacia diciembre, todos, sin lugar a duda, todos siempre tienen picos. ¿Qué significa? Se imprime mucho más billete y moneda, se dispone más billete y moneda, por una razón bien sencilla. Más gente quiere irse de compras porque es diciembre o porque desde noviembre, ¿no? Y en su caso, en enero baja, porque ya no se necesita tanto dinero en la calle. Y uno puede ver la sinergia de estabilidad desde 2010 en esta ilustración hasta 2019, hasta diciembre de 2019, y es claro que esa es la ordinaria transitoriedad de nuestra base monetaria. Sí controlada por el Banco de México, pero en su alcance, enfáticamente usando la herramienta de tasas de referencia como principal. En marzo de 2020 las cosas se vuelven locas y ya pues la gráfica no tiene ni siquiera lógica de cómo se mueve. Pandemia, ¿no? Este Así las cosas, el banco pues enfrenta un desafío hoy en día, ante esta disrupción de las necesidades de base monetaria que la gente demanda y que se imprimen los billetes y se mandan a la calle, y aparte toda la confluencia de elementos extranjeros y nacionales que provocan la inflación. Algunos intencionales, otros no intencionales, pero ciertamente eh, reales, ¿no? O sea, no al ser intencional que en Taiwán la empresa casi monopólica que se dedica a, este, ¿cómo se llama...? a hacer los semiconductores, los dejar de hacer la pandemia, o sea, pues fue una orden gubernamental y de sanidad y de, salves, pues, de quien pueda, casi, casi. Todos nos fuimos a nuestras casas en el planeta Tierra en esas fechas, en términos generales. Se dejaron de producir y se provocó una escasez que con el incremento de la demanda se ha hecho una disrupción absoluta en esa cadena productiva en la que no se logra ver cuándo se va a terminar a subsanar. Y de ahí otras cadenas productivas, más luego la temática laboral y luego la temática del no ánimo de, de, de vacunarse, por ejemplo, en Estados Unidos, desconozco ahorita la tasa de vacunación, tasa de vacunación en Estados Unidos, este, pero según yo ronda poquito más del 50%, ¿no? Y pues eso básicamente te lleva, ah, no, ya está arriba, bueno, con, con una dosis 78%, con completo 67%, esa es la tasa, este al, al, al día de ayer, según este dato. Y con recibieron dosis de refuerzo solo 30%, ¿no? Entonces, pues ahí va diciendo más o menos hacia dónde va, ¿no? Este, México, ahí le ponen con acento. México traemos. Pero estas. Aumentaron realmente recientemente. Nosotros tenemos un 67% con una dosis, completamente 62%. El asunto es que sí hubo una, una mejoría, pues, de febrero para acá en Estados Unidos, porque en febrero traían como el 50%. Entonces, en febrero del, del año pasado, no, en febrero de este año, el último dato bajo fue hacia septiembre del año pasado, 57%. El asunto a donde voy es... También eso provocó escasez de mano de obra y provocó alzas en los salarios en Estados Unidos y provocó inflación. Y luego venemos en, en políticas públicas mexicanas como la, el repse el outsourcing, eh, la cosa esa de carta de porte, que esa ni siquiera ha entrado en vigor plenamente, pero pues ahí estamos a medias, eh, la compensación universal que incrementó costos financieros para las empresas, el tema de publicidad que por ahí este, generó ciertas distorsiones, una ley nueva, que se hizo en este gobierno, el tema de también empaquetado de, de, de productos altamente calóricos. O sea, todos con quizá una buena intención, pero sin la conciencia plena de que se inflacionan. O sea, tú le cargas costos a la empresa, la empresa los traspasa como principio lógico. Hay limitantes cuando hay competencia y otros escenarios, pero cuando ese venda vale en el mercado, pues obviamente se traspasa. Entonces en esa lógica no se puede negar que independientemente de la, vala, de, de la base monetaria hay otras razones terceras a la estructura monetaria, a la tasa de referencia e incluso a veces al propio país que pueden marcar la pauta inflacionaria. Entre ello, el banco tiene un desafío muy complejo porque tiene que enfrentar una inflación con las herramientas disponibles, o sea, ahorita puede bajar la base monetaria pero quizás sirva de muy poco y subir muchísimo la tasa de interés y quizás sirva muy poco. Entonces en ese sentido pues tú puedes traer una problemática importante en ese desafío al tomar determinaciones irregulares. Ciertamente hay que vigilar la base monetaria, ciertamente hay que evaluar qué es lo que está pasando con ella, pero cambiarla básicamente te lleva a debilitar la función del banco. Ya no olvídense de la teoría económica, empíricamente, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente puede traer consigo graves, graves consecuencias. A México. Sí es limitada en un país poco bancarizado el efecto de la tasa de referencia, pero, vamos, si estuviera muy alta la tasa de interés en un país altamente bancarizado, la persona se contiene gastar con su tarjeta de crédito y ese es donde está en mucho el, el la aplicación efectiva de ese tipo de políticas en una nación como Estados Unidos. En una nación como México no tiene tantos efectos, pero tiene efectos en el mercado financiero. ¿Y qué, qué importa el mercado financiero? Bueno, sucede que el mercado financiero, las empresas, sobre todo las más grandes, pueden suscribir y acceder a dinero del gran público inversor, esto es, de los bancos, de las cuentas de ahorro individual, pero que se aglomeran en este, cuentas de largo plazo, a... mucho más bajas que las que un banco le ofrece a una pequeña empresa. Pero el punto en concreto es que esa tasa de interés debe reflejar el costo del dinero, que es la inflación, junto con la tasa de referencia del Banco de México. Y en función a ello, trabar una tasa que le satisfaga a quien le está metiendo dinero a esa empresa. Oye, un supermercado gigante, o un proveedor de productos agropecuarios, o un distribuidor de medicinas, o yo qué sé, grandes empresas que están ahí cotizando en la bolsa, no con acciones sino en deuda y esos bonos son los que se van a alterar y a los que promoverán llegue más dinero o no en función del alza de tasa de referencia del banco de méxico y cuando esas empresas reciben esas grandes cantidades de dinero no son para echárselas a la bolsa del empresario bueno y pelarse del país no son para gastar y pagar sus proveedores muchos de ellos empresas pequeñas son para tener disponible oferta de bienes y servicios de nueva cuenta, disponibles en muchas ocasiones para las pequeñas empresas que a la vuelta de la esquina, aquí están, digo, ahorita yo me venía caminando de la oficina aquí a la estación y pasé por N número de pequeños comercios. Todos esos pequeños comercios, digamos, eh, lugares de que serán 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, adquieren sus insumos de intermediarios o de grandes eh, mayoristas. Esos mayoristas son los que tienen acceso a esos mercados de bono. Si esos mayoristas acceden a un mercado de bono muy caro, no le entran, no piden prestado, y entonces escasean su producción, y el escasear su producción provoca que a todos estos comerciantes le suban sus costos, ¿y qué cree que va a hacer el comerciante con usted? Cuando usted vaya ahí a la esquina a comprarle el comercio, le va a subir sus costos, ¿no? Su precio, inflación, y al contrario, si acceden a ese recurso, a una tasa de interés más alta, pero acceden a ese recurso, ciertamente habrá disponibilidad para que haya movilidad productiva en esas grandes empresas que luego termina redundando en las pequeñas y que termina llegando a las manos de los consumidores a precios presuntamente estables. Ese es en buena medida el otro efecto importante y quizá más importante en un pa país bajamente bancarizado como México para lograrlo. Y como no son cosas de que todo el día me esté pidiendo prestado, sino plazos bastante fijos y, y bien estructurados en el sistema financiero, porque de nuevo no es dinero para echarse a la bolsa. Entonces, hablamos de que los efectos de una tasa de interés, como la de ahorita, 650, o este jueves, que muy probablemente la suman a 7, pueden tener efectos hasta en dos años. Pueden provocar circunstancias hacia en tres años. Y ese es el tema de las famosas expectativas inflacionarias. Si sí, hablamos, la inflación ahorita 7.68, ok, y el IMEF cree que vamos a cerrar en 6%, pues sí es una encuesta entre nosotros, pero no significa que sean las expectativas de los intermediarios financieros que permiten que esos bonos lleguen al inversionista y el dinero llegue a la gran empresa para que luego haga su actividad productiva. Esos son los que fincan en ese mercado de bonos expectativas de largo plazo inflacionario. Y la expectativa en este momento, lo decía Gabriel Llorio, el el, el, el, el, este, ¿cómo se dice el cargo? Pues bueno, este es el número dos de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Este, secretario, subsecretario de la Secretaría de Hacienda. Eh... Dice, no vamos a regresar a la, a la convergencia inflacionaria de 3% más menos 1% hasta el 2024. Entonces, las expectativas, pero no lo dice porque él se le ocurra, lo dice porque está viendo las expectativas inflacionarias de los mercados. Los mercados están diciendo, aquí van a estar altas las tasas hasta entonces. Da buena porque llegan inversionistas con una prima de riesgo importante y le meten dinero a México, a esas empresas grandes. Y luego ya pasa la productividad y demás. Pero cuesta alto el costo, ¿no? O sea, está alto el costo de esas tasas. Conforme haya la convergencia, las tasas bajarán, porque ya la prima de riesgo va disminuyendo. En esa lógica es como es funcional el mercado y esta política de objetivos de inflación. No es un tema de una tasa de, de interés que fija el Banco de México para repercutir en la inflación de Alejandro Sandoval o de Juan Pérez, que me está escuchando en ese momento y que va al comercio de enfrente a comprar este, unos refrescos. Es es, estamos dentro pero no somos tan impactados por no estar tan bancarizados y aún si estuviéramos altamente bancarizados como en Estados Unidos tampoco es tan inmediato, pasa en ciertas semanas el efecto profundo es en el mercado financiero y ese mercado financiero es el que quiere ser estable para que haya esa derrama económica de las empresas grandes a las pequeñas creo que ya tengo que hacer corte, regreso en segundos no se vaya, sigan solo negocios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 Este mes de mayo, Muebles Sólidos y Contemporáneos festeja a mamá con grandes descuentos. Salas, comedores, recámaras y artículos decorativos. Visítanos, te esperamos. Comes Morín 8568, de lunes a viernes de 11 a 8 y sábados de 10 a 7 de la noche. Muebles Sólidos y Contemporáneos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas...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 Llegamos así al último segmento de solo negocios y bueno, entonces planteado este escenario el tema de la inflación tiene una métrica que generalizadamente se puede considerar adecuada en función de tratar de medir en un periodo de tiempo como un año, que cíclicamente es ordinario eh, la movilidad de los precios y por ende la afectación a la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Dos esa inflación es un promedio ponderado respecto a las incidencias de consumo que generalmente se hace en el país. Puede decir alguien, a mí no me gustan los frijoles, en la, vida, en la vida los compro. Pero la inflación se induzca alta por los frijoles. Y bueno, pues sí, la inflación no se puede medir por individuos, somos 130 millones. O sea, se hace un promedio ponderado de lo que consumimos en tendencia todos los mexicanos. Punto. ¿no? Puede ser que las casas hayan subido mucho más en Juárez que en... Acapulco o que en Iranguato, pero ciertamente eh, pues es un asunto que se tiene que buscar un cierto límite, ¿no? Bueno, de, de, de, de alcances de métricas para medir cada 15 días la inflación, ¿no? Dos, oye, ¿por qué la, la base monetaria no es la métrica de inflación? Bueno, porque tiene limitantes. En el largo plazo puede concebirse un escenario adecuado para medir y podemos ver de nuevo el gráfico y, y en el largo plazo detectar no solo una movilidad estable, sino además con un ciclo muy claro de picos inflacionarios, que es lógico que pasen en diciembre porque hay más gente consumiendo en la calle, ¿no? Y hay más dinero por ende. Pero tres, es mucho más funcional en pruebas realizadas en vivo en los últimos 20 años, tener tasas este, objetivo que objetivos monetarios, ¿no? Eh, objetivos inflacionarios contra objetivos monetarios Y dos, utilizar la tasa de referencia Como la herramienta, pero además En México vamos en el 2003, en Nueva Zelanda Desde el 92 y en Estados Unidos desde el 82 Así que andamos como 20 años atrasaditos De otros países que ya lo han probado Su funcionalidad y, y, e idoneidad Claro, esto no quiere decir Que sea algo escrito en piedra Y ya sea lo único que puede funcionar Digo de nuevo, del 2020 a la acá Bueno, más bien del 2021 para acá Estamos ante un escenario complejo Errático con retos recurrentes que, so, que nos enfrentamos y en función a ello pudiera versela, evaluarse la necesidad de, de otra tercera forma de medir la inflación, pero no quiere decir que la que está actualmente no funcione ni que la de base monetaria funcione. Ahora, tres. ¿Cómo están las cosas en este momento? Este pasado 9 de mayo nos publica Inegi Inflación, primer eh, para el mes de abril, 7.68. Baja, poquito. Pero si nos vamos al gráfico, vemos a la inflación eh, con una pendiente positiva, como de 45 grados, poco menos, 35, 30 grados, una subyacente, que es la más preocupante, que son mercancías y servicios, sobre todo por mercancías, mucho más apuntalada, hacia un 50, 50 60%, y una no subyacente, deflaccionada, de pues en abril entraron en vigor los subsidios por electricidad en muchos municipios del país, menos Juárez y otras, que entramos en mayo. Dos, gasolinas, nos están regalando la gasolina en Ciudad Juárez y en la frontera. Nosotros tenemos la gasolina más barata que incluso resto país. Tres, eh, está un escenario en donde el gobierno ya no está pretendiendo subir más sus tarifas y lo confirma con el PASIC, ya multicomentado por mí la semana pasada y ayer por eh, Luis Enrique y Emanuel, y entonces, bueno, pues de alguna manera u otra ya tiene efectos. No, no el PASIC propiamente, sino la serie de otros subsidios y, y perspectivas de no aumentar ciertos derechos. Más el PASIC, que a mi gusto va a ser muy limitado, bueno, la parte subyacente será eh, tendiente bajista. El problema es mercancías que las importamos en una proporción importante y de donde las importamos, que es Estados Unidos, también tiene indicadores inflacionarios sólidos. Hoy se publicó inflación en Estados Unidos en el mes de abril y resulta con un crecimiento de 0.3% eh, para el alza, eh, después de que ser 1.2% en marzo, o sea que baja el crecimiento de abril, pero el anualizado está en 8.3%, está fuerte, Re registros históricos, multianuales, o sea, de más de 40 años no pasaba esto en Estados Unidos. Y ellos también tienen el mismo tema, una parte importante de su inflación no este, ¿cómo se dice?, uh, subyacente, pues está inducida por el asunto de, de importaciones, ¿no? La subyacente mexicana está en 7.22 anual, en Estados Unidos está en 6.2. Y, o sea, está más baja en Estados Unidos. Y allá sí vamos a ver un efecto un poquito más rápido en, en lo local, en el consumidor y en el oferente comercial de última, de última milla, con las alzas de tasas que acaba de sufrir Estados Unidos y con los anuncios de alzas que vienen para adelante. No tanto como en México, o sea, más en Estados Unidos que en México, pero no inmediato, sino en un mes más o menos, ¿no? Y entonces esos productos de última milla, que también una parte de ellos los importamos nosotros, eventualmente nos beneficiarán en uno o dos meses a México. O sea, la inflación que reportemos para el mes de agosto, o sea, de julio, pero que le estemos reportando durante agosto, podría haber empezado una tendencia bajista. Gracias al alza de tasas estadounidense, a la mayor injerencia que tienen en su economía directa y en la intermedia, que provocará eventualmente que las importaciones mexicanas vengan un poco más, eh, no, la palabra es un poco menos inflacionada que lo que vino hoy, o que lo que vino en enero cuando tenemos un registro máximo de déficit, de déficit este, comercial, ¿no? Todo el verano vamos a tener estos uh, subsidios energéticos, independientemente de que si le meten más o menos dinero al, al, al subsidio energético eléctrico, con que lo den es suficiente para ya no tener impactos de movilidad alcista en ese, en ese insumo central. Y entonces podremos ver una degradación más notoria en no subyacente y eventualmente en subyacente para empezar el inicio de la convergencia hacia finales del año, ¿no? Esa sería como la, la estimación. Hoy el PACIC va a tener que ver, creo que muy poco, porque tiene alcances muy limitados. Y mucho de lo que está en el PACIC, como gasolinas y electricidad, ya está en vivo, no, no necesita anunciar el PACIC para hacerlo, ¿no? Lo de Aranceles me parece muy bien, el problema es que seis meses no sirve de nada, hágalo por cinco años o ya para siempre, ¿no? En fin, este el otro, el otro punto importante a citar es la comparativa de números. El secretario de Hacienda expresamente señala, si no otorgamos los subsidios de gasolinas que nos están criticando en ese momento, yo levanto la mano, yo soy un crítico de esos, aunque me beneficie como consumidor, creo que nos va a costar más caro. Él dice, la inflación andaría en 10%. Se dice mucho, en México tenemos una inflación más baja que Estados Unidos, 7.68 en México, 8.3 en Estados Unidos. A ver, olvídense si hay subsidios o no. El tamaño de la economía, la capacidad adquisitiva, la calidad de vida que tiene Estados Unidos es muchísimo más grande que la mexicana, con todo y las mega deficiencias que ellos tienen. Entonces ellos tienen una inflación de 10% de un momento a otro no les daña tanto como nosotros tenemos una inflación de 7.68%. O sea, no pierdan el piso con esas tonterías y comparativas absurdas. No son comparables como principio abstracto y general las inflaciones estadounidense mexicana. Por favor, no cometan infantilerías y pues ni para qué eh, ofender a los niños, ¿no? Bueno, dos... Si sí es cierto lo que dice el secretario, que yo no sé si lo tengan medido como para pensar que la inflación sea 10%, pues significa que claramente ese es el costo que estamos teniendo para tener una inflación más baja que Estados Unidos, pero que finalmente no nos está sirviendo de todo porque la inflación sigue siendo recurrente y las afectaciones masivas, la pobreza. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no están dando ningún subsidio a energía eléctrica y su inflación es 8.3, quiere decir que no están tan mal, y lo vemos en la, en, en, en la, precisamente en la subyacente, 6.2% cuando en México es 7.22, o sea, está 100 puntos va abajo, ¿de acuerdo? Entonces no son comparables propiamente, y si las comparamos, tenemos que desmembrarla para entender qué es lo que estamos comparando. Número 3, ¿qué hubiera tenido mucho más efectos? El PASIC, una amplitud... Yo, yo le diría totalizadora de aranceles por un año. O de aquí de, abri, de mayo para diciembre, cero aranceles en México. Eso provoca una disminución del costo impo, taxativo de cada importación. Sin afectar al productor, sin darle subsidios a nadie. Claro, se podrán quejar algunos productores mexicanos de que hay competencia desleal. Bueno, evaluemos casos concretos, pero sinceramente no tiene caso. ¿Creemos una economía libre? Mercado es sin aranceles es sin cuotas compensatorias, es sin trabas comerciales de, de, de índole internacional o nacional incluso. Ahí estaría una forma en la que el gobierno de manera tajante llegaría, y diría, no a la inflación. En fin, así es el asunto. Reuniones de Banco de México, este próximo jueves, más o menos para el mediodía, tenemos tasa de referencia, 6.5 actualmente, creo que sube a 7, no son apuestas la idea es sobre la base de que la Reserva Federal subió su tasa la semana pasada a 50 puntos base y tenemos que mantener prima de riesgo, porque esa es otra que también es relevante para traer inversión a México a bonos, a empresas grandes, que derrame a empresas chicas y luego que llegue con nosotros producción. Este, entonces, tenemos reunión este jueves, mucha atención a lo que se diga, Minutas el día 26, la siguiente reunión de Banco de México es el 23 de, de, de junio, y ahí hay informe trimestral. En Estados Unidos, la reunión fue la semana pasada, se subió 50 puntos base, a punto 75 rango hasta uno. La siguiente reunión es el 14 y 15 de junio, o sea, entre la de ahora de, de, de Banco de México y la de este 23 de junio de Banco de México, y veremos también la reacción que probablemente sea de otros 50 puntos base. Así que ahí la llevamos con vistas probables a cerrar el año con una tasa de referencia de 9%. Nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con UTECH, Muchas gracias Arturo, muy buenas tardes a todos.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 Radio México.